Buenos amigos, ¿cómo estamos? En el día de hoy nos encontramos en un nuevo, nuevo videito para este canal. Y si sí, ¿qué nos encontremos en el vídeo de hoy? ¿Qué vamos a hacer en el video de hoy? Bueno, voy a pasar a explicarles cómo entrar a mi Discord personal barra del canal. Este server lo hice con la intención de... Informar, eh, hablar, charlar con la gente que se unas, ¿no? Eh, voy a pasar a explicarles ahora cómo unirse y cómo empezar a hablar por el chat. Primero que nada ustedes van a tener que tener descargado el Discord. Que les voy a dejar en la descripción el, el enlace para descargarlo. Cuando ustedes lo descarguen, van a ver que les aparece acá abajo. Añadir un servidor Le va a aparecer mucha información Acá mucho texto Pero van, ustedes van a tener que eh, Concentrarse en este Uni, Únete a un servidor En la descripción yo les voy a dejar un link Que va a ser el Discord Como ven Esto Van a tener, tocar Unirse al servidor Y acá eh, Van a aparecer acá Van a poder ver toda la gente Que, que Está acá, mirá la gente que se fue uniendo estos son bots estos son unos amigos y este era yo con otra cuenta de prueba lo primero que van a ver es este canal de información van a ver el server stats que son la gente que está conectada va la gente que está unida al discord y les va a aparecer este coso de verificación Entonces lo que van a tener que hacer es Primero leer, si quieres formar parte de esta comunidad, solo reacciona al mensaje con un fuego Van a reaccionar al mensaje Y van a poder ver todas las cosas que hay Después de ahí Van a poder ver los anuncios, ver el comando del canal Los emojis nuevos, que los voy a seguir cambiando Las reglas del Discord El chat me acá estuve yo probando recién la multimedia para pasar fotos, dudas, bugs del server y así. Bueno, la intención es que hablen con la gente que se una. Si no tienen ganas de unirse, está más que bien, solo para informar. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima, chicos.